acuerdo, los que no son PRMistas no van a estar de acuerdo, tan no, sencillo como lo Los que es. no son PRMistas le, le, le da lo mismo. Exacto, le, le da lo mismo. Le y va ahí, bien. No, el gobierno no es un botín, pero eso fue lo que prometieron en campaña, eso fue lo que se le dijo para apoyar al, al candidato a presidente Luis Abinader y es lo que hacen todos los partidos y por tanto una promesa es deuda. Buenos días a la gente que nos ve a través de Tenor Canal 10. ...y a la gente que como siempre nos sigue a través de nuestras redes sociales... ...Facebook, Youtube y también en Instagram. Aquí estamos. Este martes bien, 9. bien, cómo no. Continuamos entonces con el contenido del programa de mañana. Y a propósito de la pregunta... ...PRMistas a la espera de nombramientos en el Estado. Dirigentes piden paciencia. A casi siete meses de que el Partido Revolucionario Moderno PRM... ...asumiera el poder... Militantes de diferentes puntos del país han alzado la voz en reclamo al presidente de la República, Luis Abinader, en procura de ser nombrados en puestos en el Estado. Ante las exigencias, altos funcionarios han pedido paciencia a los compañeros de la base. Ayer la Secretaría General del PRM, la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, dijo que en cada oportunidad que ha tenido de hablar con sus compañeros de partido sobre los trabajos exigidos por la militancia, les ha explicado el proceso de incorporación que se hará posible de manera correcta como lo establece la ley. Por todo el país se siente la queja de los simpatizantes miembros de la base del Partido Revolucionario Moderno PRM por la ausencia de nombramientos. Mientras, los dirigentes que sí están designados les piden tener paciencia y no desesperarse. Vamos a ver, Francis. Bueno, miren, es una realidad. Eh, conforme se ha formado la democracia y, la, y, la, y los periodos de gobierno, se ha... Hecho posible que el Estado sea prácticamente el mayor empleador, no así el sistema productivo nacional. O en mejor forma, el sistema productivo nacional, que es el generador de empleo, el que debe ser el generador de los empleos, compite y queda corto con las oportunidades que se abren desde los gobiernos para las militancias políticas eso es una realidad de hecho creo que por primera vez he visto que con excepción de lo anunciado por el director de la de educación de Salcedo que era una, una batida que van a empezar a, a arrasar en las instituciones, ha sido sumamente ecuánime este gobierno al punto que está llevando a la desesperación a quienes están esperando que se le coloquen los puestos. He visto por primera vez que han sido muy ecuánime, muy eh, cautelosos en la sustitución de, de empleados y por eso es la desesperación. Es decir, está llegando a momentos de desesperación porque ven que ya han pasado siete meses y lo prometido no llega, porque muchos de esos, de, de esos que esperan y que están hoy reclamando en el PRM, ciertamente decidieron ser militantes de un partido que procuraba alcanzar el poder con el objeto de mejorar su calidad de vida porque iban a encontrar un empleo en el Estado. Hay muchos que no se hicieron esperar a, a principio que sabíamos que lo que querían era un que querían un empleo, no trabajo. Es decir, que estuvieran nombrados, pero no que lo pusieran a trabajar. Y eso se demuestra en todos los gobiernos. Ahora, lo correcto sería que el Estado fuera el propulsor de la base productiva a niveles que jóvenes, adultos y personas que estamos en la edad productiva sean aprovechados por las empresas, no así que se han aprovechado el Estado para cubrir necesidades de empleo. Eso es lo que no debiera ser, pero es una realidad, es una realidad. Yo estoy de acuerdo con que exijan aquellos que suponemos políticos, que, de, que eran eh, militantes, a que se le atienda a una exigencia porque lamentablemente basamentaron sus militancias en base a lo que iban a recibir de parte del gobierno cuando se instalara. Eso no es pecado. Ahora, lo ideal sería que sea que el gobierno propicie las fórmulas para crear empleo en el sector productivo, en el sector privado y definitivamente que el Estado no cargue como está cargando, históricamente, con la mayor carga que tiene de empleos, que muchos de ellos son botellas y muchos de ellos no rinden una labor al pueblo. Estoy sí, de ya. acuerdo con que lo exigen. Miren, la cuestión aquí es, ¿qué? ¿qué partido, cuál es la ideología del PRM? Pero, ¿cuál es la ideología del PLD? Pero más allá, ¿cuál es la ideología de la fuerza del pueblo? ¿Cuál es la ideología del PRD? ¿Cuál es la ideología del Partido Reformista Social Cristiano? ¿Cuál es la ideología de todos los partidos de la República Dominicana? Ninguna. Aquí lo que se promueve es, si yo llego, te voy a poner bien. Eh, apóyame, que, que tú has, estás bien con, con, conmigo. ¿Tú no hicieras? No, no, eh, parece, pero no es. <risa> eh, y eso es lamentablemente lo que se ha fomentado en la cultura de la República Dominicana, en la cultura política me refiero, de la República Dominicana, no hay una ideología que promover, no hay una ideología que seguir. O sea, no se sigue ideales, se sigue un empleo, se sigue una condición, se sigue un beneficio a través de los partidos políticos. Todas esas personas, o la gran mayoría de esas personas que estaban militando, ojo, no lo que votaron, pero aquí hay gente que quiere ligar una cosa con la otra, eh, los que militaron, los que hacían reuniones, lo que, que buscaron el voto, no los que votaron. Esa gente lo hicieron en función de una promesa de empleo y que hoy están desesperados. Decía Luis Abinader que el Estado no es un botín. Luis Abinader es político y él sabe cómo es la política de la República Dominicana. Sí es cierto que el Estado es un botín, él lo sabe. Y va a terminar convirtiéndolo en eso en un botín porque si no, no va a aguantar la presión de su partido. Porque él lo prometió, eso debió decirlo desde el principio. Si él en campaña dice, miren, no cuenten con empleo porque el Estado no es un botín. No crean que yo voy a sacar lo que están eh, eh, porque el Estado no es de nosotros. Ah, hubiese sido otra la historia. Pero lo prometió en campaña y se lo prometió a su compañero. Aquí vamos a estar bien y tú vas a estar en un empleo. Y entonces, ¿qué están haciendo esos, esos compañeros del PRM? Exigiendo, exigiendo, naturalmente, eh, hemos visto cancelaciones masivas y no sustituciones. Y me parece incluso hasta extraño que el compañero Francis diga que están siendo muy cuidadosos al nombrar sí. a los empleados cuando no. hay muchísima gente ya investigada por violación. Entonces, ¿qué cuidado que se está teniendo para nombrar? No, se está nombrando, por ejemplo, eh, eh, eh, creo que históricamente aquí un, un, un ministro de la Juventud o un ministro, no había sido tan efímero en la República Dominicana, de prácticamente días. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta quién es la persona para nombrarla, solamente la fortaleza que tuvo y el liderazgo que tuvo dentro de la campaña, que es el caso de Kimberly, de Kimberly. ni siquiera investigaron eh, quién, es, quién era ella a profundidad, cuál era su trayectoria y todo lo demás, y ahí tuvieron, lamentablemente, miren lo que pasó con Faña, pero miren lo que pasó con el de aduanas. Eh, investigado por violación y así sucesivamente muchísimos funcionarios, pero es culpa del PRM, del gobierno actual. No, es parte de la cultura de la República Dominicana para que tampoco lo vaya usted a, a politizar y decir que estamos criticando el gobierno, Piensa lo que usted entienda, pero no es una cuestión solamente del PRM, sino de todos los partidos que promueven la cultura del empleo y no una ideología eh, aquí en lo que tiene que ver con la política de la República Dominicana. Bueno, esa política de... La empleomanía en el área pública, a cambio de hacer campaña y estar al lado de una posición política en un momento dado, solamente trae afectación a la sociedad. Porque cuando tú sacas a un grupo de gente que tiene cuatro u ocho años, diez o doce, trabajando en una entidad que conoce el proceso, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, que sabe las salidas que pueden haber para cualquier circunstancias odiosas que se pudiera presentar en el servicio. O sea, estamos hablando de que la burocracia en el Estado debe de ser profesional. O sea, hay de, de, de, el, el hecho de estar en el Estado implica que tú vas a brindar un servicio y ese servicio debe ser lo más expedito, lo más eh, de calidad posible. Ahora, cuando cada año, cada cuatro años o cada ocho años, cuando llega un nuevo gobierno, cambian a todo el mundo, quien se perjudica es la sociedad. Eh, pero, eh, como decían ustedes acá, eso no va a pasar porque es una, un asunto que está muy arraigado, ¿no? en, el, en el quehacer de la vida pública dominicana y en el criterio de aquellos que se suben en una camioneta con una bandera de un color partidario a vocear. Eso quiere decir que todo el que se sube ahí está esperando un empleo. Recuérdese que al principio, cuando todavía estábamos en la, en la, en la parte eh, de, de, de sustitución, ¿no? eh, que todavía no se había tomado posesión, de manera real surgió el tema aquel de que un grupo de abogados andaba detrás de los, los puestos en el ministerio público con una, sí. un listado diciendo eh, cuáles son los puestos cuánto empleado tú tienes aquí sí, que, sí. o sea y eso sí. lo mandaron a parar ¿por qué? porque bueno hay, hay, hay una carrera y esa no puede ser que el estado haya invertido miles o cientos de millones de pesos en una carrera en preparar un grupo de abogados para que sean fiscales y que luego los saquemos a todos y vengan otros, que era lo que estaban pensando esos abogados, claro. que eso se iba a hacer de esa manera. De hecho, aquí había gente que estaba sentado eh, en la esquina del, del, del Palacio de Justicia, en la 27, con, con, con José con Reyes. Fonde, con... No, no, con José Reyes, ah, son... ahí esperando en una silla a que sacaran, a, a que saliera Smiley Rodríguez como fiscal y, sí. y a ver si lo ponían a él o a ella. O sea, hay que entender que nosotros debemos abogar, es, lo, es el deber ser, nosotros debemos abogar por la profesionalización del Estado. Señor, es muy difícil, es muy difícil lo que pasa en el Estado cuando usted va y encuentra una empleada limándose las uñas y usted hablándole. Porque, porque a ella no le importa esa vaina. Claro. Al final de cuentas, ese es un empleo de cuatro años, de tres años, dependiendo de lo que le quede al gobierno. Me van a votar de aquí. Dígame qué usted quiere. Y ella ahí le se las uñas. Y eso es para nuestro de cada día. Pero, pero no solamente eso. El tema, eh, por ejemplo, de... Además de la apatía, además de la apatía, el tema de que cuando tú llegas ahí, tú no sabes qué es lo que vas a hacer. Qué, ¿Cuál es ¿Cuál es el objeto del lugar donde te pusieron? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu responsabilidad? No lo sabe. Y al no saberlo, comete errores y perjudica a mucha gente. Entonces, tenemos que abogar por eso. Hay que entender que lo que el gobierno tiene que hacer en este momento para, eh, digamos, sustituir esa Intentar cultura eso. es eh, propiciar el emprendurismo, ofrecerle a, claro. a la gente... Sí. Oportunidad. Oportunidad de claro. trabajo ofrecerle a la gente, señores, eh, aquí te dicen, por ejemplo, eh, vamos, tenemos destinado unos cuartos para que el banco de reserva suponiendo, se lo preste a emprendedores y van y te dicen, no, pero tú tienes que traerme una garantía inmobiliaria, coño. Ay, perdón. Eh, si, sí. si tú eres una gente joven y lo que quieres emprender un negocio, ¿cómo diablo tú crees que yo puedo tener una casa, una finca, un edificio para ponerlo de y garantía? Que es que la, que la, que la, Hay que buscar otro que la, método. Yo siempre he dicho que la base de, que sustenta <risa> tú, tú el, criterio, el criterio crediticio aquí, que es muy... Eh, muy cuidadoso y leonino. Para, y leonino. En, pa, en gran parte. No, en gran parte no. eh, le, Bueno, las letras chiquitas siempre van a existir. No, y nunca no. hemos podido lograr oye, que, oye, que oye, se me. nos explique. Oye, Pero lo, la gente que presta, lo que lo, las instituciones de sí. intermediación financiera, como se sí, llama, sí. como llama la ley de lavado de activos, <ríe> y lo que lo hacen de manera particular, personal. Óyeme. Sí. Son, ¿tú te acuerdas, lo que, lo, que, lo, que lo que crucificaron al lado de Jesucristo? Sí. Esos son niños estetas <risa> Pues mira, teniendo en cuenta que ciertamente el, el sistema de evaluación crediticia prácticamente es justificar que tú no necesitas el préstamo. Una persona que no necesita el préstamo está capacitado para, ser, para que se le preste. Exacto. Es decir, exacto. que tenga... La no, misma no, no, cantidad. Verdad, no, no, así mismo es. Así, mismo así es. que yo lo percibo. No, no, pero es así. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? <risa> pero venga acá. Entonces, <risa> en cuanto Tú a... necesitas préstamo ahora, en este momento. Tú necesitas un préstamo gente porque no puedes adiós las gracias. No. No, Miren. ¿Por entonces... qué? Porque ya tú tienes una madurez financiera. Sí, correcto. Tú ves, producto de tu trabajo durante X, X años uh -huh. y ya no hay ningún problema. Ahora, cuando tú comenzaste, cuando tú saliste de… de, de Ay, debajo de la sombrilla de tatu Hasta 20 pesos hicieron falta Ahí es que era que tú necesitabas el con, préstamo con relación, con relación, Sin garantía. Con relación sin garantía. a los empleos Mira. políticos eh, Yo voy a decir algo ah, no. Me voy a reservar el nombre porque es amiga mía No, pero qué vaya. Porque es amiga mía no, pero tú De verdad lo que yo no puedo, de verdad, no, no, yo no no puedo no. decir el nombre porque es amiga no, mía No, yo no, pero, pero no, no lo diga. Simplemente el Exactamente. Yo voy a decir el pecado, pero no el pecador Aquí hay una funcionaria actual en el en San Francisco sí sí en la sí. zona verdad okay, okay, para, para okay. no ser tan específico okay, okay, okay. que fue designada en una posición de importancia donde se toman decisiones políticas verdad eh, donde se desarrollan políticas de Estado sino que lo único que sabe es tirarse foto ah. lo único que su talento es tirarse foto <risa> Y mostrar su figura. Lo único que sabe, cuando la colocaron, yo dije, esto, esto aquí se derrumbó. No sé, oh o sea, ahí tú no vas a encontrar absolutamente nada. Mira. Y ciertamente le doy seguimiento y lo que veo es foto, foto, foto, foto. Un Pero, solo comentario eh, o, la, o una sola política, una sola propuesta de, de, de política con relación al área donde está tú no la vas a ver porque no está capacitada para quizá eso está pero, trabajando, pero preparando está capacitada para establecer una relación visual con la población ¿Cómo fue, Eric? ni se te ocurra eh ni se te ocurra mira mira no Qu pero es amiga quizá mía no, oye quizás está preparando un dossier para sorprender para a esa amiga para mira amiga a usted amiga mía mire Coja otro puesto donde no haya mira, tanto ruido. Mira, mira una cosa. Porque si te entrevistan, ay Dios, ojalá mira, que no la entrevisten nunca. La vamos a invitar. Mira, <ríe> el, el artículo años, 138 es que de la constitución establece de la administración pública, principio de administración pública, está sujeto a su actuación en los principios de eficacia, no, peor, jerarquía, peor. objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad, coordinación con sometimiento al pleno ordenamiento jurídico del Estado. Es decir, que la propia Constitución procura establecer las competencias que debe de tener cada persona para el puesto que es diseñado. Hay, hay una ley Mira, de función pública, no hay una ley de función pública. Sí, la 1491. No, no. No, la, y la, 240, la, do, la 247, que es la que establece el Poder Ejecutivo, que viene siendo... En la de Administración Pública No, porque hay una ley que es la relación del Estado con los países. La 4108 Ok, esa, esa, esa no, eso no tiene que ver entonces, con Entonces, La de, de Administración Pública es la 107-13 La de Función Pública es la 4108 sí. la, la del 13, ya La, la, la 107 uh -huh. Entonces establece la relación entre el sociedad Estado y el Estado con la sociedad sí. Son tres fundamentales Entonces cuando nosotros no tenemos que la administración pública se basa en la eficiencia, pero sobre todo eficiencia partiendo de que el Estado tiene un tamaño y que ese tamaño no puede ser engrosado para resolver problemas salariales de un grupo político, claro que no. sino que debe de ser justamente del tamaño que corresponda para que la función pública sea viable. El Estado tendrá la política de expansión o de proyección para que se desarrolle el comercio y la industria en las distintas áreas, y en la industria en las distintas áreas, suponiendo que nosotros hace tiempo hemos debido de tener un apoyo, me refiero a San Francisco y a la, y a la provincia de Duarte, un apoyo gubernamental para atraer aquí inversión y proyectar una cantidad importante de empleo que estemos realizando, los Franco Macorizan una labor en esas empresas privadas que van en pos del desarrollo. Francis, pero, pero, que eso pero eso no es lo que le prometen. El en estado, Ahí es donde está el reducir donde está el estado. Reducir el problema. estado. Que eso no es lo que le prometen. Cuando esos muchachos, esa gente, verdad, lo mandan a, a hacer reuniones en sus barrios y lo mandan el día, el día de los votos. A, a defender el voto y a pelear si es necesario por esos votos, no es eso lo que le dicen, le dicen tú vas a estar bien con nosotros, tú vas a tener un puesto, tú vas a tener tu, tu empleo, y muchos de ellos saben, saben, señores no dejemos la hipocresía, que lo que te están ofreciendo es botella, que tú vas a estar bien el gobierno sin trabajar, y cuántos jóvenes no hay ahí esperando ahora, incluso amigos míos también, Hubo uno como me dijo, ya yo me cansé, voy a comenzar a denunciar, con todo el derecho, ese trabajó, atención PRM, ese fue el que uno de los que trabajó ahí en el Colegio de Santa Rosa, en San Francisco de Macorís. Mira, Entonces, ellos se sienten, se sienten engañados. Eh, el problema está en la promesa. No prometerle mira, a la no, militancia di, lo que tú el, no vas a poder el cumplir. El Estado Dominicano se ha, de alguna manera se ha profesionalizado sí. en gran medida. Y los sí. partidos debieran de ser más sinceros con su militancia. Pero sí. por otro lado también... Admítelo, no, Am no yo... Amado. Eh, ¿En, en, en cuáles gobiernos se profesionalizó el Estado. El gobierno, el gobierno del de Leonel Fernández. El gobierno del, del PLD. Yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, mira, del pueblo. esas políticas para lograr eso... Que de hecho todavía se están implementando políticas de esas que se sí. proyectaron a aquella vez. Sí, visa. sí así es. Mira, esas esa políticas de, deben de tener una serie de actuaciones adyacentes. Por ejemplo, el Banco Agrícola de la República Dominicana está dando préstamos blancos para la siembra. Por ejemplo, eh, sin intereses. Tú tienes una finca. Cero tasa. Eh, cero tasa. Ahora cuando tú vas te dice usted tiene que tener el título de propiedad. Bueno, yo deposité pero, uno de unos pero, clientes míos a principio y no hemos recibido la visita todavía del agrónomo de sí, evaluación. Pero eso eso es una eso es, eso es una negligencia del empleado. Ahora yo lo que digo es que la, política, voy a hoy, la política interna del banco. Debía de ser, debía de buscar una solución para esto, sabiendo que este es un país donde la titularidad de la tierra, sobre todo, no está clara porque ha sido un proceso largo, tedioso, producto de un enorme desorden que había aquí en, en términos de la titulación. Cuando si usted si hubiésemos podido sumar la cantidad de gente que tenía documento de, de, de, de tierra, nosotros hubiésemos tenido un territorio casi del tamaño de los Estados Unidos. Porque habían cuando comenzó a trabajarse con el sistema de geoposicionamiento, los agrimensores, sí. hubo puntos de esos que cayeron en el mar, en las costas, señores. Y en Haití, exacto hubo, o, o sea, en Haití cayeron... Te estoy algunos. diciendo, si tú calculas... A la referencia. Sí, exacto, en Haití... Cuando comenzó a aclararse esa situación, nosotros teníamos más tierra casi, <ríe> más de la mitad de los Estados Unidos, el tamaño de la República sí. Dominicana. ¿Por qué? Porque había muchísimos engaños, había muchísimos líos hay y muchísimas persona? confusiones sobre posición de una parcela. Un liazo del Aquí Hay personas que tienen... Un t tienen un título yo, yo supe de una persona Que obtuvo un título De un millón de tareas Justo Wow eh, Bueno Qué barbaridad, Bien eh. señores eh, hay, El asunto del empleo Tiene muchas aristas Yo pienso que eso es un tema Que no puede desdeñarse De manera definitiva Vamos a ver, vamos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con exigencias de empleos en el estado de parte de los perremeístas? Vamos a ver qué dicen los amigos de WhatsApp. Bueno, mire, Wendy, desde la